Siente, atente a tus latidos por vivos y siente, abstente de quejidos bien alta la frente, latentes los sentidos, enseña los dientes. Y muerde, al calar de dencía saliva fuerte y muerde. Si no sacian las tripas, extirpar para la hambre su suerte. Amordiscos contra riscos y patrañas. Y sueña. Si tu presente se te despeña, tú solo sueña. Amaña un instante, empeña, duerme, verás. Desdeña el contar de ovejas y penitente. Siente, y sueña Ordeña las ubres de quimeras sí, sí, y salta Trata la vida si esta no pita como una artimaña y siente Paciente y coja ama. Amasa tu parte del pastel Rebaña cada poro de su piel Siente, y sueña Si tu presente se te despeña tú solo si esta no te invita, grita y regaña y Muerde Fuerte, y siente, descanse y consaña y Te esparrama con la telarañas Cuando respiras te resulta una hazaña bajo los pijamas, ama, claman que ardan las camas en amalgama De sudores, olores y herbores que palpitan Y grita, si deshojar margaritas te desquita Grita, desgañítate contra todo aquel que te dicta que te agita, que te irrita y que te ata. Y salta de trenes que arrastran, brazos que lastran. salta del colchón que a tu corazón trate cual piñata, de ataduras que por impuras son impertinentes. Subrete, de quimeras y gindama Grita y salta. Trata la vida si esta no pita como una artimaña Empaciente si y, y compaña. Ama. Amasa a tu parte del pastel Rebaña cada poro de su piel Si, y sueña. si tu presente se te despeña tú solo Mama, Grita y salta Asalta la vida si esta no te invita Grita y regala y con y y sand y con saña desparrama con las telarañas cuando respiras te resulta una falla.